Yo les bendiga a todos en esta hora. La reflexión de para el día de hoy se titula Solo Pide. Y para ello vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.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 También nos dice que nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a todos los que le pidan. Bien, comenzamos. Las posiciones y peticiones generalmente gritan sus demandas, pero la pasión solo necesita susurrar. ¿Alguna vez has notado cómo la gente trata de llegar al oído de los importantes y poderosos? ¿Cómo hacen trampa para posicionarse con la esperanza de ganar ventaja sobre un rival? La sabiduría de este mundo dice que la manera de salir adelante en la vida es siendo más listo, más gritón o más trabajador que el otro. Así no funcionan las cosas en el palacio del rey. El oído del rey no se alcanza gritando demanda desde una posición de acceso legal. Él presta oído a las peticiones susurradas de un amor apasionado. La pasión triunfa sobre la posición. Una mentalidad religiosa cree que Dios debe ser convencido por la persuasión y la fuerza del argumento hecha por aquellos que conocen al rey mejor. Alguien dijo que la oración no es superar la renuencia de Dios, sino echar mano de su voluntad. La relación es la clave. La relación supera a la religión. Relación da un nivel de acceso que ningún reclamo legal podría esperar emparejar. Aquellos que se sienten cómodos con su relación de amor con el rey, Saben que no tienen que suplicar o gritar más fuerte que otro para ser escuchado. Todo lo que tienen que hacer es pedir. Considero las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 7, donde dice Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. ¿Qué puede ser más simple? No hay nada de gritar aquí. Nada de reclamar legalmente o demandar Nada de llamar la atención. Solo pedir, buscar y tocar. Jesús en el versículo 10 nos dice que el Padre está dispuesto a dar buenas cosas a los que le piden. El Rey disfruta dar regalos a sus hijos. Jesús dijo, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Y también nos dio esta promesa, y cualquier cosa que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Hay más poder en la palabra susurrada de un amante apasionado que el de más fuerte reclamo legal. Nada mueve el corazón del rey como el susurro de uno de los suyos hablando con amor. ¿Quieres que el rey te escuche? La relación te da acceso y el acceso lo es todo. Tu corazón ya está inclinado hacia ti. No reclames su o supliques. No grites tus demandas. Simplemente habla con un corazón de amor apasionado y él te responderá. Sencillamente, solo pide.